Este sábado llegó Shadow a Sonic Speed Simulator Reborn, un personaje que hemos estado desde hace 11 meses en este juego, así que ahora que finalmente lo tenemos, veamos cómo se consigue. Para empezar, tenemos dos misiones que se tratan de conseguir a Olo Metal Sonic y Android Shadow. En caso de que lo hayas conseguido previamente, sin importar si fue antes o después del Reborn, ambas misiones se completarán automáticamente. Sin embargo, hay un bug que comúnmente ocurre con la misión de holometal de que aparece incompleta. Para solucionar este error, hay que salir y entrar del juego varias veces. Luego tenemos la misión de destruir 100 generadores en los Valleys. bueno, hubo un reward en los Valleys y ahora hay muchos más Batniks, además de que introducieron algunos generadores de Emerald Hill y finalmente, destruir 400 Badniks en los Valleys. Cuando completes las misiones solo verás a Rouge hablándote, tras eso tendrás que ingresar a Arsenal Pyramid, pero no diré nada más para no spoilear lo que sigue. Respondiendo a la pregunta de si aún se puede bujear Arsenal Pyramid, así es, en pantalla estaré mostrando cómo ingreso con el método que no se divulgó cuando se podía hacer mejor, y sin embargo ahora cuando estemos en el cubo oculto, ya no podemos ingresar a la cápsula sin haber completado el evento, ya que pusieron una barrera especial para que no hagamos trampa, además, por más que ingresemos al pasillo, no podremos ingresar ya que pusieron los lásers más adelante. Así que sí, GameFan fue consciente de nuestros trucos. Por otra parte, Aún se puede ingresar a la zona de arriba con la overguard, truco que para los que no lo conozcan yo estaré mostrando en pantalla, y consiste en aprovechar el choque de suelo inclinado, la barrera invisible y el corto techo para ingresar con impulsos de una overguard. Esto no es efectivo con un torando debido a que el suelo está demasiado inclinado, y supongo que tendré que hacer un poco más terreno de texto porque cuesta un poco entrar por este lado. Por otra parte, tenemos la nueva información de los que estuvieron en el testing ayer, y es que según ellos solo los dos Android Shadow tienen una capacidad de ir intercambiando estadísticas, esto no lo lograron entender muy bien, pero en la imagen estarán viendo que hay estadísticas de vida y demás, llegamos a teorizar de que podría llegar a ser que los iconos que aparecen a la izquierda permitirían en un futuro cambiar entre las skins de cada personaje para no tener tremenda revuelta de personajes y skins como lo hemos tenido siempre. Los chaos del evento de Shadow y el rastro no sirven, ni siquiera evolucionados los chaos, y ni siquiera si el trail de Shadow se pudiera evolucionar, ya que tienen estadística muy baja, si lo quieres fusionar y levelear al max es decisión tuya, te quedará como un coleccionable. Ahora el requisito de Red Rings para aumentar al máximo ha aumentado, no memoricé el total, pero sí he podido notar que ahora requieren mucho más de lo que antes. Así que ya sabes, cuidado con lo que aumentas de nivel que sigue siendo difícil conseguir Red Star Rings. Skins y cosas que esperamos ver prontamente podrían ser Migti y su amigo que no recuerdo el nombre, Cream, Omega, Vector, Charmy, y el regreso de Pumpkinid, un mapa que salió en el Sonic Speed Simulator clásico durante Halloween, que Infam ya tuvo la confirmación de que fue el mapa más amado. Otro mapa que no debió haber sido reemplazado por Miuyo que antes del reboot fue el Frontier Stack, un modo de juego con un mapa parecido al de Emerald Boss Battle pero con un modo de batalla en el que tenían que atraparse los jugadores de dos equipos en turnos de dos minutos y medio, con la música de Flow y Vinto Delight, sinceramente un modo tan amado como odiado, sin embargo, debió quedarse y debieron haberle puesto la estadística, así que se espera que pronto pueda volver un modo parecido. Sin mucho más, voy despidiendo el video recomendando que si quieres saber toda la información nueva de Sonic Speed Simulator, entres a mi servidor de Discord y al oficial, ya que generalmente gamecam tarda en avisar por nuevas actualizaciones y demás. Así que sin más, se despide el guionista, hasta pronto. Hola, soy el guionista del futuro, David sacó una nueva noticia en la que en el nuevo testing los otros personajes son peronalizables, recuerden que cuando salgan las explicaré mejor ya que no tengo tiempo para el testing, hasta pronto.